tanto poder que puedan eso. Lo que sí yo sé que se ensañaron, porque de tantas medidas eh, no era obligatorio mandarlo a la cárcel. No creo eso, yo ahí yo difiero, eh, difiero totalmente. Eh, pero bien, lo importante es que ya hace un momento lo pusieron en libertad eh, y vamos a esperar a ver en qué concluye ese proceso. Señores, eh, tenemos Cámara de Cuenta. Finalmente, en el día de ayer, el Senado de la República eh, logró conformar una Cámara de Cuenta que está constituida por tres mujeres y dos hombres. Eh, el elegido como presidente, Janel, es, un mucha es una persona todavía muy joven, que ha demostrado un gran currículum, tiene mucha capacidad. Eh, no sabemos, dicen que hubo acuerdo entre el PRM y el PLD, no sabemos si fue así. La votación fue unánime a favor de esos miembros de la Cámara de Cuentas. Eh, esta gente tiene un reto de una institución que en términos de prestigio y de imagen está en el piso, no le caben más desprestigio a la Cámara de Cuentas por la complicidad, por la forma como han abordado auditorías que se han hecho y que reflejan mucha corrupción. Y ellos se han prestado a, a ocultar y a manipular datos y acomodar datos, tejiversar datos. Y hacer muchísima bellaquería. Y la gente no cree en la cámara de cuentas, esos que se van, salen muy desprestigiados, muy vapuleados, ciertamente muy vapuleados, puesto que peor no ha podido ser el desempeño. Vamos a ver si esta gente Actúan como espera la sociedad, sociedad que está cansada de tanta diablura y que estamos hartos de tantas cosas feas que se han visto en los últimos tiempos en la República Dominicana. Hoy, el senador Antonio Taveras, que era el presidente de la Comisión Evaluadora de, lo, de los miembros que aspiraban a la Cámara de Cuentas, hizo una denuncia grave que deja muy mal parado a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández. Él dice que... Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo querían hacer un acuerdo de que a la Fuerza del Pueblo le dieran el Defensor del Pueblo y ellos con sus senadores apoyar una Cámara de Cuentas. Entonces yo me pregunto, ¿y si Leonel Fernández se constituyó, como decían ellos, en un estandarte de la defensa de la constitución, ¿cómo es que Diablo quiere que un miembro de la fuerza del pueblo, Henry Merán, sea el defensor del pueblo cuando la constitución dice que no puede ser dirigente de un partido político? Entonces ahí el discurso se le cae a Leonel y se le cae a la gente de la fuerza del pueblo. Leonel queda muy mal parado, porque entonces ah, la constitución es buena para una cosa y mala para otra. Hay que ser coherente Hay que ser coherente La constitución hay que defenderla en todos los escenarios Y no permitir Que se violente Por capricho e intereses politiqueros Porque es que la gente Como que vive perdido Y como que se pierde en cuestiones fundamentales ¿Y ¿Quién no sabe que es Henry Merán? Es un dirigente de la fuerza del pueblo Y que fue diputado, vocero de los diputados Entonces Lo mismo que Fidel Santana Fidel Santana es un dirigente de Frente Amplio, no puede ser. Eh, cada acción, yo por eso es que creo en hechos, yo no creo en palabras de nadie, es eh, en hechos. Usted de palabras puede decir muchísimas cosas y con los hechos hacer lo contrario. Leonel fue al Congreso cuando Danilo quería reformar la Constitución. Que se quiere es verdad que se quería violentar, y es verdad que jugó un papel importante ahí. Pero, ¿qué está demostrando? Está demostrando que era por interés personal, que no era por la defensa de la Constitución, era que él sentía que Danilo le estaba quitando su espacio de ser candidato presidencial. Ustedes pueden estar seguros que si Leonel Fernández no hubiese encontrado obstáculo en Danilo Medina. Y Danilo no apoya a Penco como lo apoyó. Y apoya a Leonel. Estuvieran juntos. Pero ven acá. Por eso es que esto políticos. Es político. Y en el poder probablemente. Así mismo es. Probablemente. Y todo fuera bien. Pero hubo. Hubo. Eh, los intereses convergieron. La silla es una sola. Danilo la quería para su pupilo el penco. Y Leonel la quería para él. Esto está ahí Pero cuántas cosas señores Este, eh, no, no, no Este, ven Esto Esto todos los días es Un aprendizaje nuevo Respecto a la situación De este país Que cada día Este, bueno aquí tenemos uh, Amén, muchas gracias Omar Dale con todo eso Eso va hermano, eso va, eso va Cuente con eso, que ya lo tengo eh, en Q aquí y todo, ya está establecido. Eh, eh. Entonces, señores, eh, vamos a esperar, vamos a esperar. Miren, señores, este...